Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto poder tener esta noche nuevamente nuestra conferencia y, por supuesto, saliendo en vivo por Facebook Live. Qué gusto. Mi nombre es Boris Darmon. También estamos saliendo en Boris Darmon canal. Tú puedes vernos todas las noches en nuestro canal de YouTube todos los días. Si tú así lo gustas y lo deseas, puedes compartir nuestras conferencias con otras personas y con vuestros amigos. Esta noche estamos comenzando una nueva serie que se llama Autoliderazgo. Si yo he establecido bien mi propósito en la vida, tengo una visión de futuro, estoy claro en lo que quiero ser, para qué estoy aquí y cuál es el objetivo que tengo en mi vida, entonces comienza el trabajo de desarrollar mi liderazgo hacia la vida, hacia los demás, de adentro para afuera, como una planta, como un ser que vivo que tiene y que es primero y luego se proyecta a los demás de esa misma manera, necesitamos nosotros desarrollarnos como personas y por supuesto para cumplir nuestro objetivo en la vida necesitamos desarrollar algunos conceptos que son valiosos para poder proyectarnos hacia los demás. Aquí, número uno, hoy vamos a hablar acerca de nuestro, eh, de cómo nosotros podemos desarrollar autoliderazgo y por supuesto comenzando por aquello que es el inicio de todo, nuestros pensamientos. Nosotros somos productores de nuestra propia realidad, y en aquello en lo que nos enfocamos es lo que realmente manifestamos en la vida. Quiere decir que lo que nosotros pensamos, creemos, es exactamente lo que nosotros somos y hacemos. Muchas de las personas que vivimos en la, en la experiencia de la hipocresía, donde actuamos de manera totalmente ajena a nuestra realidad individual interna, es, eh, generalmente nos cansamos de eso y terminamos pues demostrando lo que realmente somos nuestros pensamientos dicen lo que nosotros somos porque allí se eh, eh, lo cubran todo nuestro, nuestro razonamiento y por supuesto a través de él expresamos en nuestras palabras en nuestras acciones lo que nosotros creemos porque es importante eh, comentar este tema respecto a los pensamientos la palabra de dios dice eh, que ante todas las cosas Cuida tus pensamientos porque de ellos emanan la vida. Qué interesante, ¿no? Proverbios habla acerca de eso. Quiere decir que nosotros, ante todo, debemos cuidar qué es lo que nosotros pensamos, razonamos. El pensamiento es todo un, un proceso de experiencias, eh, eh, imaginación eh, relacionado con la vida real. Generalmente vamos construyendo en nuestra mente, nuestros, nuestros pensamientos, que se convertirán finalmente en nuestras palabras. Mahatma Gandhi decía, cuida tus, tus pensamientos porque estos se convertirán en palabras. Se convertirán después en actos. Y estos actos se convertirán en hábitos. Y estos hábitos demostrarán lo que tú eres. Finalmente vas a dar a conocer o darte a conocer a través de tus acciones a los demás, gracias a que tú germinaste en tu mente tus pensamientos. En realidad, los pensamientos son el origen de muchas de las cosas que nosotros podemos eh, eh, mostrar en nuestra vida diaria. Eh, por ejemplo, si nosotros queremos ser, ser personas amables hacia los demás, seguramente debemos comenzar a desarrollar pensamientos amables si nosotros queremos eh, ser una muestra clara de que nosotros somos creyentes en un Dios creador, seguramente nuestras palabras expresarán eso, de lo que nosotros, pensando, razonando, hemos llegado a una conclusión, y esa conclusión debe estar relacionada con lo que nosotros creemos y somos. Cuando nosotros decimos, cuida tus pensamientos, quiere decir que dentro de ti debe haber un acto reflexivo que debe ser bien consciente. Ayer hablamos acerca del acto consciente, el acto voluntario de autoliderarte, de desarrollar una capacidad mucho más profunda respecto de ti para controlar aquellas cosas que tú quieres y que tú deseas para tu vida. Hay pensamientos que son netamente positivos y esos pensamientos positivos nos ayudan a actuar de manera proactiva respecto de los, de los problemas y los, y los conflictos. Muchas veces nosotros no, no actuamos de manera positiva, siempre miramos la parte negativa de las cosas. Eh, no sé, es una constante en la vida de muchas personas pensar siempre en las cosas negativas. Alguien le comentaba esta mañana y decía, no, es que es un acto de protección por si acaso sucede algo malo. Le pregunto yo, ¿por qué no te preparas para poder recibir algo positivo? Que tus pensamientos puedan elocurar o elaborar procesos que sean más proactivos que netamente negativos. Estaba mencionando una persona respecto a un acto común de la vida real, y me decía: Es que es difícil dejar eso. No es difícil. Es difícil cuando tú lo elaboras de esa manera y miras solamente los, los limitantes. ¿Por qué no miras las posibilidades, las potencialidades de abrir? puertas donde donde no hay muchas personas no entienden el concepto que lo posible por la capacidad humana ya se hace porque es posible lo imposible es aquello donde nosotros tenemos que trabajar para poder ver si lo podemos hacer hay que trabajar también en lo imposible buscar otras alternativas un pensamiento que es proclive a las cosas negativas es un pensamiento que constantemente está demostrando en sus palabras limitantes, prejuicios, eh, palabras y eh, yo diría hasta desagradables. Cuando tú piensas de manera negativa de las cosas, no estoy hablando de que tú reconoces lo negativo. Estoy hablando de supuestos, de palabras que se manifiestan y que son simplemente el resultado o el fruto de pensamientos eh, retrógrados. Generalmente, tus palabras van a demostrar que tú tienes un gran problema, un gran limitante, no en tus palabras, sino en tus pensamientos. Es allí donde se inician aquellas cosas que son para bien o para mal. Renovad, dice la palabra de Dios, en el espíritu de vuestra mente. Porque en nuestra mente se germinan las cosas positivas o negativas. Las cosas de bien o de mal. Y es por esa razón que nosotros necesitamos poner cuidado en nuestros pensamientos si queremos nosotros autoliderar nuestra vida, nuestras acciones, para poder cumplir nuestro propósito en la vida. Si nuestra visión de futuro es positiva, si nuestra visión de futuro tiene una ruta, si nuestra visión de futuro, futuro es positiva, es una, es una consecuencia de aquellas cosas que nosotros hemos detectado en nosotros, que nosotros somos originalmente hijos de Dios, criaturas de un ser supremo, entonces deberíamos tener claro que ese ser supremo también va a conducir nuestras vidas de tal modo que podamos lograr cosas en beneficio de nosotros y de los que nos rodean. Hoy voy a dar una conferencia yo acerca de las influencias de un líder en tres aspectos. Pueden ustedes asistir a nuestra conferencia el día de hoy y lo vamos a publicar también en nuestro, nuestro, nuestro canal de YouTube. Eh, porque nosotros somos personas que vinimos aquí a construir con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Hemos venido a construir la vida de los demás. Hemos venido a inducir, a vivir una vida con propósito. Y si nosotros queremos autoliderarnos y desarrollar la capacidad de poder cumplir nuestro propósito en la vida, necesitamos controlar primero nuestros pensamientos. Como dijimos desde el comienzo, porque allí se germinan todas las intenciones, todas las acciones y todo lo que nosotros vamos a hacer para más adelante. Si cambiamos nuestra forma de pensar, si miramos las cosas posibles, seguramente muchos de nosotros podríamos gozar del privilegio de ver logros muchos más, mucho más, a corto plazo, con mayores beneficios, yo diría hasta en abundancia, porque una mente que cree en las cosas que la vida le ha demostrado que existen, que son posibles, recibe con beneplácito el fruto de aquello que construye, de aquello que pro, que proclama, de aquello que busca. Me da muchísima pena que muchas personas cerca a mi entorno eh, son muy negativas. Generalmente tienen ese concepto de negatividad. Y esa negatividad permanentemente está destruyendo las posibilidades de muchas cosas que podrían lograr para beneficio suyo. Esas personas, cuando son eh, negativas, generalmente están esperanzadas en supuestos, están esperanzadas en eh, pensamientos imaginarios. Si renuncia a fulana, si el fulano deja, si este no hace, este le va a ir mal. O sea, van incluso son profetas negativos profetas catastróficos, porque en sus pensamientos no cabe la posibilidad de lograr cosas diferentes, de lograr el éxito, de tener beneficios. Generalmente las personas que tienen ese tipo de pensamientos no prosperan. Son personas que se quedan en la pobreza, en la en el statu quo del mundo de la mediocridad. Una persona con capacidad para poder controlar sus pensamientos y conducirlos hacia las cosas que son posibles, vive una vida con propósito con mucho más beneplácito. Otra de las cosas que tenemos que nosotros cuidar como, como líderes dentro de nuestro concepto del, auto, del autoliderazgo es mantenernos con un enfoque en las soluciones. Aquí viene el gran problema de muchas personas que siempre están pensando en el problema y nunca en la solución. La mayoría de personas tiende demasiadamente a buscar las dificultades del camino. Alguna persona incluso me dijo, yo no quiero ir al hospital, porque si voy al hospital me van a decir de que estoy enfermo y voy a morir. Yo no quiero vivir así. El asunto es que si tú permanentemente estás enfocado en los problemas, que tu mente está ofuscada en los problemas, tú no vas a tener una vía para buscar soluciones porque tu mente está enfrascada en solamente encerrarse en los problemas, en tipo de problemas, en la envergadura de ellos, incluso muchos de ellos pequeños, pero los engrandeces por la tendencia que tienes de permanentemente vivir atado, anclado a los problemas y no a las soluciones. Si tú quieres desarrollar autoliderazgo, quieres proyectarte en la vida, hacer las cosas posibles, a las cosas positivas, tú tienes que aprender a mirar y a enfocarte en las soluciones. No está mal que tú puedas diagnosticar ciertas cosas negativas que suceden en la vida, por las experiencias de los otros, por las experiencias tuyas, por los libros que has leído, o por las situaciones que tú más o menos puedes notar en el entorno. Como parte de tu análisis personal, tú vas eh, valorando aquellas cosas que son buenas, que son malas, y aquellas malas sin duda te vas a proteger para que ellas no aparezcan en tu vida y si aparecen algunos dicen si aparece esto lo dejo todo no es así o sea la hay que hay que buscar soluciones si hay una situación difícil que se presenta un imprevisto que se presente en el camino tú tienes que aprender o estar preparado para resolverlos en muchas ocasiones cuando hemos hablado sobre la educación de los hijos no hemos hablado de que Oye, tú educas hijos para que hagan lo que tú quieras, lo que tú les has enseñado. Lo que tú les has enseñado valió la pena en el tiempo que se enseñó para la circunstancia en que se les enseñó. Pero lo que tenemos que hacer en la educación es preparar hijos para que cuiden su mente y también que se enfoquen en las soluciones que pueden dar en la vida. Y aquí viene la capacidad resolutiva de un ser humano. Cuando nosotros somos resolutivos, nos damos cuenta. Estamos preparados para cualquier circunstancia. Un piloto que maneja un avión, él sabe que pueden haber dificultades en el vuelo. Hace su plan de ruta, desarrolla todas sus capacidades para que ese plan de ruta funcione correctamente, cumpliendo las reglas que corresponden. Ahí está el principio de liderazgo que él tiene, o autoliderazgo, de hacer exactamente lo que su plan de vuelo dice. Si se presenta una, un imprevisto, un problema atmosférico o alguna situación difícil el, el piloto está preparado está capacitado para resolver esa situación entonces es muy importante que nosotros aprendamos no solamente a controlar nuestros pensamientos sino también a enseñar a nuestra mente a buscar y enfocarse en las soluciones cuando los problemas se pueden dar he allí la diferencia de una persona que vive con propósito y que sabe qué es lo que quiere con una persona que vive simplemente porque si sale el sol, bien, y si no sale el sol, también. Si llueve, bien, y si no llueve, también. Vive en el mundo de la mediocridad, vive en el mundo del stand-by, vive, vive en el mundo, yo diría, utilizando un lenguaje calificativo, así, en el mundo de las cucarachas. Donde la cucaracha camina en la noche, en la oscuridad, y camina en las esquinas de las paredes, simplemente buscando basura que comer. Si encuentra, come. si no, también. O sea, no crea nada, no induce nada, no impulsa nada. No hay un plan de acción. Si tú quieres desarrollar autoliderazgo, tienes que controlar tu mente. Tienes que hacer una mente positiva. Tienes que desarrollar la capacidad de buscar soluciones permanentemente. Ser proclive a las soluciones. ¿Qué cosa va a pasar cuando tú hagas eso? Tu mente va a liberarse. Hemos mencionado paradigmas en, hace, la semana pasada. Hemos mencionado algunas cosas, pensamientos negativos que normalmente se, se, se crean en la mente, pero cuando tú tienes una mente con la capacidad de poder abrirte al mundo, incluso tus dogmas religiosos, tus dogmas familiares, esas cosas que adquiriste a través del tiempo y que no te permiten a veces moverte hacia adelante, hacia desarrollar proyectos nuevos, tu mente se va, va a explotar figurativamente y comenzarás a recibir órdenes de una mente nueva para hacer cosas nuevas basados en la confianza en el conocimiento en las experiencias de los otros vamos a comenzar a tener una mente muchísimo más proclive a buscar proyectos posibles logrables y si hay un proyecto retado, retador lo va a tomar con cautela, pero con la decisión de llegar hacia el objetivo. Por esa razón, es muy importante que tú sepas qué tienes en tu mente, qué conceptos estás manejando respecto del futuro, cómo estás interpretando las cosas del presente, en qué medida las experiencias del pasado te están ayudando para tener una mente eh, progresista, de avance o de avanzada. Que puedas en algún momento de la vida decir que valió la pena cambiar nuestra forma de pensar para poder lograr lo que queremos lograr en la vida. El autoliderazgo es eso: cambiar o cuidar, perdón, cuidar qué estás pensando. Cuando tu pensamiento es demasiado, de, se dedica demasiado tiempo a las cosas negativas, a los miedos, es posible que estés estancado. Pero si controlas tus pensamientos y te enfocas en las soluciones de esos miedos, en las soluciones de esos problemas, entonces has comenzado a liberar. Esa energía comenzó a crecer de tal modo que en algún momento va a romper esos, esos anclajes mentales que tú tienes, de tal modo que tú podrás vivir una vida diferente con propósito. La cosa interesante que el ser humano puede experimentar es pedirle a Dios que te ayude a quitar esos pensamientos negativos. Pedirle a Jesús que con su misericordia y su Espíritu Santo venga a tu mente para cambiar esos pensamientos negativos llenos de miedo por el futuro. Y ponerlo en sus brazos de tal modo que la confianza en Él te llene de positividad. Y entender de que en cada situación difícil, tu mente debe, debe procurar entender de que Jesús, su Espíritu de poder, va a resolver los, los problemas que tú tienes en la vida. Nada te puede matar si tú tienes tus pensamientos, tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, puestas en Jesús. Y si tú pones tus emociones en Jesús, si pones tu vida en Jesús, escucha lo que te va a pasar, tu mente nunca tendrá miedo a los problemas, sino más bien siempre pensará en las soluciones. Si Él me conduce, si Él me lleva, Él me resolverá. Si Él está conmigo, todo es posible. Si Dios con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Es decir, si tú tienes tu mente puesta en Dios, tu enfoque en las soluciones será una gran realidad. Y ojalá que este proceso en el cual tú te proyectas hacia el mundo que te rodea, desde adentro, se note que dentro de ti hay una fe, una creencia firme de que Dios conduce tu vida. Y seguramente las soluciones vendrán, vendrán inmediatamente, conforme los problemas aparecen, Él irá dando la luz en medio de la oscuridad. Créelo, es verdad, Dios es real y seguramente si tú logras orientar tu mente y tu corazón hacia las cosas posibles, Dios te acompañará y te hará feliz plenamente. Que Dios te bendiga en esta noche. Es mi deseo y mi oración. Quiero orar por ti para que Dios te ayude a cambiar el espíritu de tu mente y te enfoques siempre en las soluciones. Oremos. Gracias, Padre. Te damos por el privilegio de compartir esta conferencia para nuestros amigos. Y por supuesto, como siempre, tú eres el centro de nuestros mensajes que si nosotros podemos desarrollar esa capacidad de autoliderazgo y expresarnos a través de nuestras palabras lo que nosotros tenemos dentro de pensamientos, ayúdanos con tu espíritu a mantener una mente abierta a las soluciones, que podamos ser un ejemplo de que confiamos en ti y que cada cosa que nosotros decimos o hacemos siempre estará asegurado en la confianza que tenemos en tus manos, en tu poder. Danos tu espíritu para confiar para que nuestras mentes puedan ser mentes cambiadas, viendo las cosas que tú tienes para nosotros. Te encomendamos nuestra vida y la vida de mis amigos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La verdad que es un honor para mí poder compartir este mensaje todas las noches con ustedes a las siete de la noche. Salimos en Facebook Live en vivo todos los días a las siete y lo subimos después a nuestra conferencia, a nuestro canal, perdón, nuestra conferencia de Boris Darmon Canal. Allí tú puedes buscarnos en YouTube, Boris Darmon Canal, y encontrarás todas nuestras conferencias desde el 31 de enero y muchas otras anteriores también, y puedes tú compartirlas si te gustó. Que Dios te bendiga esta noche. Nos vemos el día de mañana a las 7 en punto. Chao, chao.